Soy indígena del Ecuador, eh, netamente de la provincia de Imbabura. Mi proyecto se llama Carani Arts, eh, viene del idioma quichua. Eh, significa Carani comparte, comparte arte. Todos nuestros productos son elaborados eh, por asociación de mujeres. Carani Arts lo que intenta es fortalecer, es concientizar artesanía, es arte, así como cuando uno compra un cuadro y valoras mucho al autor, agradezco mucho la oportunidad que me dio mi, mi familia, mi mamá eh, me dio la oportunidad de tener una educación, pude terminar mis estudios universitarios pero no estuve, no, no, no me sentía completa y decidí implementar uh, mi trabajo porque retomando mi historia ¿no? de dónde vengo, quiénes somos, entonces dije ok, hoy voy a retomar de dónde de donde me eduqué, de dónde salió el, el dinero para educarme y vivir, pues era de la venta de artesanía. Entonces, simplemente ahora pues, se, se implementa y se acopla todo lo que has aprendido. Prospera, están ahí en el, están en, en el proceso, están contigo en el proyecto. Y eso es súper importante porque es como, son práctica, son tus mentores. Y más que todo porque uno está aquí con muchos temores, estás en un país que no estoy yo ni nada. Y al encontrar eso, a mí me ayudó mucho, mucho, mucho por el que me dio seguridad. Yo con Prospera estoy súper agradecida. Encontré, um, aparte de todo el apoyo informativo que te dan, aparte de la escuela, que, que tienen los programas que tienen, encontré un apoyo emocional porque pues fue, descubrí que fue una parte esencial. Que de pronto sin eso, sin ese apoyo lo hubiera hecho sí pero hubiera sido un proceso más más largo y lo bonito también es que lo que yo siento es que no crezco sola y detrás mío crecemos hay otras mujeres que están creciendo conmigo